En esta demostración de roscado utilizaremos una roscadora eléctrica fija configurada para el roscado NPT. Esta máquina utiliza un volante para ajustar las tres mordazas al tubo. Asegúrese siempre de que el aceite de corte esté limpio y de estar utilizando el grado recomendado por el fabricante. La mayoría de las máquinas roscadoras fijas utilizan un cortador de rodillo y quitan un cuarto de pulgada (6.35 mm, del recubrimiento de PVC. Por lo tanto, no es necesario cortar como afilando un lápiz antes de enroscar. Además, estas máquinas utilizan cabezales de roscado abiertos, por lo que no es necesario estriar el recubrimiento de PVC. Los recortes de PVC y las virutas de acero caerán libremente del cabezal. Escari el tubo utilizando el escariador disponible. A continuación, limpia y recubra las roscas recién maquinadas, como se ha descrito anteriormente. El último paso es reparar las hendiduras en el recubrimiento causadas por los insertos tipo cuchilla. Habrá tres puntos de contacto que requerirán parchado. Los detalles de los diferentes métodos de reparación se discutirán más adelante en este video. Para el doblado de tubos recubiertos con PVC, se pueden utilizar máquinas estándar. Si se trata del doblado de tubos OCAL con máquinas eléctricas e hidráulicas, deben utilizarse rodillos y zapatas de doblado especiales. Para realizar sillas, triple doblez, curvas en S, offset y doblados convencionales, puede utilizarse una dobladora manual estándar. Como se puede ver, el tubo recubierto con PVC encaja perfectamente en una zapata de doblado manual. Los tubos recubiertos con PVC Ocal no requieren maquinado de la dobladora manual estándar, ni tampoco un equipo más grande. La mayoría de las dobladoras eléctricas pueden doblar tubos de hasta 2 pulgadas, 5.8 centímetros. También se pueden utilizar zapatas y rodillos convencionales, pero deben reducirse a máquina a 60 milésimas de pulgada, 1.5 milímetros. Algunos fabricantes utilizan barras deslizables en lugar de rodillos y estas también deben reducirse a 60 milésimas de pulgada 1.5 milímetros. No utilice ningún tipo de lubricante en las zapatas. El lubricante puede provocar el deslizamiento del tubo durante el proceso de doblado, lo que puede provocar su deformación. Utilice siempre alcohol para limpiar el tubo, las zapatas y los rodillos antes de doblarlos para eliminar cualquier contaminante que pueda volverlos resbaladizos y causar daños. Asegúrese de compensar la recuperación elástica, ya que el tubo recubierto con PVC a menudo requiere que el ajuste se desvíe hasta 5 grados. Una vez finalizado el doblado, según las etapas indicadas, no debería haber daños en el tubo ni en el recubrimiento de PVC. El doblado hidráulico es el tipo de doblado para tubos más grandes a partir de 2.5 pulgadas 6.35 centímetros. El diseño de la zapata debe ser para tubo recubierto con PVC. Como alternativa, puede utilizar una zapata convencional y reducir a máquina la cavidad interna 60 milésimas de pulgada 6 centésimas o 1.5 milímetros para adaptarse al grosor adicional del recubrimiento de PVC. La rueda del rodillo o la barra deslizable no necesitan maquinado para adaptarse al tubo recubierto con PVC. Como para todo proceso de doblado, nunca utilice lubricantes y asegúrese de limpiar el tubo, las zapatas, la rueda del rodillo o la barra deslizable con alcohol antes de doblar. Algunas dobladoras hidráulicas tienen problemas con los tubos recubiertos con PVC de mayor tamaño que se deslizan verticalmente fuera de la zapata durante el proceso de doblado, lo que puede causar deformaciones. Si este fuera el caso, un método sencillo para evitarlo es colocar trozos de cartón a lo largo de los lados del tubo dentro de la zapata. Los tubos de 5 y 6 pulgadas, 12.7 centímetros y 15.24 centímetros deben doblarse en fábrica. El tubo recubierto con PVC Ocal nunca debe estar dañado. Cualquier daño en el recubrimiento de PVC puede provocar corrosión, lo que pone en riesgo al personal y al sistema eléctrico. OCAL ofrece dos compuestos de parchado de PVC para reparar daños leves en el recubrimiento de PVC. Para reparar superficies de más de una pulgada, 2.54 centímetros de ancho, utilice una cinta de vinilo o PVC de buena calidad. El compuesto de parchado de curado en frío Ocal puede usarse en distintas situaciones, pero particularmente cuando no es posible realizar el parchado de curado en caliente. Prepare la superficie usando un cepillo de alambre para eliminar los bordes ásperos o el material suelto en torno a la zona dañada. Luego, con el pincel integrado en la tapa, aplique una cantidad generosa del compuesto de parchado para curado en frío Ocal en la superficie. El compuesto de manera debe superponerse al PVC circundante, ya que el producto solo se adhiere al PVC. Asegúrese de que la zona parchada quede nivelada con el recubrimiento original de fábrica, cuyo valor nominal es de 0.04 pulgadas, 1 milímetro. Esto puede requerir dos o más aplicaciones. Deje curar el compuesto durante 24 horas. El compuesto Ogle Heat Cure Patch para parchado en caliente es más espeso a temperatura ambiente, más alta que los compuestos estándar de curado en frío, lo que ayuda a proporcionar una mejor cobertura y un emparchado más eficaz para aplicaciones en climas cálidos. Utilizando un cepillo estándar de cerdas duras, aplique el compuesto de parchado de curado en caliente de la misma manera que el compuesto de parchado de curado en frío. El compuesto debe superponerse al PVC circundante, ya que el producto solo se adhiere al PVC. Para el secado, utilice una pistola termocontráctil común. El compuesto se curará en aproximadamente dos minutos y tendrá un acabado mate. Como se mencionó anteriormente, asegúrese de que el parche esté al mismo nivel del recubrimiento original de fábrica, aplicando tantas capas como sea necesario y permitiendo que cada una de ellas se seque completamente. Si no es posible parchar, puede reparar una superficie grande de metal expuesto de más de una pulgada (2.54 centímetros) de ancho utilizando una cinta adhesiva de vinilo o PVC. Este tipo de reparación debe utilizarse como solución temporal hasta que se pueda sustituir la sección dañada. Primero quite el material suelto y alise los bordes ásperos del PVC que rodean la zona dañada. Envuelva el tubo con la cinta adhesiva hasta un espesor mínimo de 0.04 pulgadas, un milímetro, superponiendo la mitad del ancho de la cinta con el recubrimiento de PVC circundante. Cubra completamente la superficie envuelta en cinta con aerosol para PVC Ocal a fin de ayudar con el sellado y de que el color coincida estéticamente con el recubrimiento de PVC de fábrica. Cuando se trabaja con tubos recubiertos con PVC Ocal, se necesitan llaves especiales para proteger el recubrimiento. Para sujetar los tubos recubiertos con PVC, se recomienda utilizar una llave de gancho y una llave de correano absorbente. Las pinzas ajustables convencionales dañan gravemente el recubrimiento de PVC. OCAL ofrece llaves de gancho ajustables con mordazas extra anchas que protegen el recubrimiento de PVC durante el agarre. También se puede utilizar una llave de correa para sujetar el tubo recubierto con PVC. Asegúrese de utilizar una llave de correa con una correa no absorbente, generalmente identificadas por su color amarillo. Evite utilizar llaves de correa convencionales con correa blanca, ya que absorberán aceite con el tiempo y se volverán resbaladizas cuando se utilicen con tubos recubiertos con PVC. Con esto concluye el video de formación para instaladores de productos OCAL. Esperamos que este video les haya proporcionado una visión general de los métodos y herramientas de instalación especializados que ayudan a garantizar la integridad de los tubos recubiertos con PVC durante toda su vida útil.